Muy buenas, soy Emilio Márquez. Estamos en un nuevo live en directo en mis canales, tanto en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch y Twitter. Eh, os aviso de antemano en plan muy positivo que el live de hoy espero que sea profundamente dinámico, entretenido, ameno, al mismo tiempo que resulte útil y productivo porque vamos a tocar un tema que espero que os resulte bastante interesante. Pero es que mis dos invitados de hoy, ya hay una diferencia eh, ostensible, mis dos invitados de hoy eh, eh, son muy, unos grandes profesionales con unos conocimientos muy, muy amplios acerca de e-commerce y sobre todo hacen magia respecto a lo que es tener mucho data acerca de lo que puede, puede tener en el día a día un, una, un negocio digital, una tienda online, un e-commerce y hacer maravillas para que le podamos realmente optimizar de una forma omnicanal y realmente sacarle muchísimo provecho y maximizar mucho y los, los resultados. Pero antes de, de, de darles paso a vosotros, la audiencia, a los que estáis ahora mismo empezando a, a entrar en este live, os pido eh, ser dinámicos, ser muy participativos. Hay sorpresa. si queréis incluso participar con nosotros aquí en estudio, pues saludarnos, decirnos algo, que, que estamos por la labor de responder vuestras preguntas en tan absoluto directo como incluso como nosotros aquí eh, en, delante del vídeo. Y, y lo primero de todo, a los que estáis ahora mismo entrando, por favor, se nos escucha, se nos ve bien, Danos feedback para que podamos quedarnos tranquilos. Así que, eh, Francisco, Paul, Seáis sí, muy bienvenidos a mi live. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias por tenernos esta tarde aquí contigo. La verdad es que la presentación me gusta, ¿eh? Ya sí, puesto... no, pero... Nos conocemos hace hace tiempo, sé de, de, de tanto lo bien que se habla de vosotros como de vuestra labor en Retail Rocket y me digo yo, vamos a tener una tarde entretenida porque os conozco de tiempo, eh, de hecho me venís cada uno de una punta, eh, uno de, de una punta de Huelva, eh, de Andalucía y el otro de Cerquina cerquita de Barcelona y creo que la mezcla va a ser, va a ser interesante. Dinámica, dinámica. <risa> es explosivo. Pues mira. Yo creo que es fácil reconocer bueno, quién viene de Huelva y quién viene de Barcelona. Pues ante la duda le decimos a la gente en el chat para que se nos animen, que a ver quién no quién no, no, no la adivina. A ver, eh, buenas Marcia, eh, una, una habitual de nuestra del canal. Aquí estamos. Pues mira, Marcia, si eh, quieres participar con nosotros, danos caña, porque tanto Francisco como Paul les va a la marcha, tanto como a mí, uh -huh. poco más o menos. A ver, eh, Yoranda, muchísimas gracias por el feedback y hay, aquí tenemos una buena compi. Hola, Alicia. Muchísimas gracias por animarnos a que este live sea, sea posible. Así que... Eh, vale, eh, eh, se ve perfectamente, ¿eh, Emilio? Sí, no, es que, es que imaginaros, yo es que una vez me tiré tres minutos de directo con el micrófono silenciado, qué vergüenza. Entonces... <risa> Entonces, desde entonces lo pregunto por si acaso. Muy entonces, por, por entrar al. Por, a, por cierto, lo que preguntéis intentaremos responderos en absoluto y eh, directo. Gracias, Rodrigo. Saludos que estás en Nicaragua. Y entonces, os quería empezar eh, a ver. Eh, a lo vuestro y vuestra especialidad es eh, optimizar muchísimo en negocio digital, en e-commerce, pero relacionando conceptos como el marketing de automatización, la unicanalidad, el, el retention management, la inteligencia artificial que ha llegado para cambiarlo todo, pero todo eso, eh, ¿cómo se mezcla en esa cajita para que todo esté en armonía y todo funcione bien? Y de dicho, y sobre todo, para que no nos abrume con tantos conceptos y tanto data y tanto que hay que realmente optimizar para que nuestros negocios funcionen de la mejor forma. Eso cómo como se argumenta. Bueno. La verdad es que hemos elegido las cuatro palabras con sí. más buzz del momento en e-commerce, creo, Inteligencia artificial, omnicanalidad, retención. Uh, creo que son palabras que ahora venden mucho, ¿no? Aquí está el clickbait también del webinar. Eh, pero sí que hay formas de mezclarlas, aunque parezcan muy distantes entre ellas o muy, muy, muy variables. Um, si Tengo aquí la pantalla de momento compartida, pues si quieres ponerla para De hecho, enseñar... podía, con, con estas palabras podíamos hablar durante <ríe> horas. Y horas. <ríe> pero pues bueno, vamos a... Tenemos un tiempo limitado, entonces, bueno, sí. vamos a intentar hacerlo a menos, ¿vale? Y digamos que de todas las palabras que hemos dicho, eh, la retención de clientes es algo a lo que aspiramos siempre, es, digamos, el objetivo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos retención de clientes, el objetivo. Luego hay la omnicanalidad, que son todos los canales que tenemos disponibles a nivel online o offline para llegar a retener un cliente, ¿vale? Luego, la omnicanalidad, pues... Se va a lograr cuando todos estos canales estén comunicados entre ellos y estén perfectamente alineados en la misma, en la misma dirección. Eh, la automatización de marketing llegará cuando todos estos canales puedan funcionar de una forma automatizada, teniendo en cuenta y poniendo el cliente en el foco. ¿vale? Y la inteligencia artificial será aquel mecanismo que nos permitirá que todos estos canales funcionen de una forma armónica que se comuniquen entre ellos, que no impactemos al usuario demasiadas veces, que reciba un mensaje acorde en el punto donde se encuentra el Customer Journey, etcétera. Por lo tanto, con este esquema lo que de verdad pretendemos es que el usuario tenga una experiencia óptima. Eso. Creo que al final es lo importante y cuando todo esto se pone en marcha de forma correcta y con un objetivo, es cuando por fin puede retener los clientes. Eh, lo bueno sería y que creo que aquí es donde... Eh, muchas veces ¿no? eh, el cliente tiene problemas. Es que todos estos servicios, todos estos procesos, se suelen llevar a cabo desde diferentes plataformas. Con lo que ahí es donde se pueden cruzar datos, se pueden cruzar diferentes acciones que unas veces, bueno, pues vienen perjudicando al que al final es nuestro punto principal, que es el usuario, ¿no? el que está navegando nuestra web. Entonces, bueno, aquí el, lo ideal como, eh, comentaba Paul, ¿no? Que todo esto esté dentro de la misma plataforma y que desde esa misma plataforma podamos ver las diferentes opciones, ¿no? Para sacarle el máximo rendimiento a todos esos datos que vamos adquiriendo en nuestro e-commerce. Que, bueno, que son infinitos los datos. E-commerce y, y otros canales, claro. Lo bueno es que el canal digital te permite medir todo. Y ya no solo el digital, sino que creo que la industria ha evolucionado mucho para que incluso en el offline tengamos formas de recopilar datos que luego se puedan cruzar con los que tenemos online y otros canales. Entonces, es también importante, ¿no? Tenerlo todo centralizado en un mismo entorno y que todos estos datos estén vinculados entre ellos. No me sirve de nada sacar datos de un en tienda física si luego no, no los puedo usar. Sí, pero eso me entiendo que para que para mucho, muchos encargados de, de este negocio digital tiene que ser un poco abrumador de decir, tengo distintas fuentes de data, me uh -huh. viene cada uno de, de una de una forma distinta y eso es cómo se debe de empezar a, a acumular ese data para que luego para empresas como Retail Rocket le pueda ser de utilidad. Para que a vosotros esos formatos, ese formato sea un formato eh, armonizado y que no sea una locura trabajar con eso. Pues antes de determinar cómo vas a estructurar los datos, tienes que responderte que, por qué quieres los datos, cómo los vas a usar, cuál es el objetivo. En este caso, si el objetivo es la retención del cliente, ya es bastante explícito que el, el objetivo, el, lo que tiene que estar en el centro, es el usuario. Entonces, partimos de un campo identificatorio del cliente o del usuario, ya sea su nombre, su email o lo que sea, donde almacenemos toda la información de ese cliente. Y cuando sepamos lo que ha hecho este cliente en distintos canales, si le hemos mandado un email, pero si luego me ha ido a una tienda y me ha comprado, si ha estado navegando en la web, si es que hace tiempo que no me visita, ¿por qué no me visita? Pero si todo esto lo sabemos sobre un usuario en concreto, es cuando los otros canales que tenemos podremos coordinarlos para darle a ese usuario aquello que le pueda estar faltando. Entonces, yo creo que lo importante antes de terminar la estrategia omnicanal es, ¿Para qué quiero una estrategia en ¿Para qué quiero eh, integrar todos los canales y que se comuniquen entre ellos? ¿Qué quiero hacer con los datos, no? ¿Cuál es la...? Y... ¿Y cuál sería la respuesta más habitual de un cliente que, que le veis potencial? O sea, eh, un, un cliente que vosotros que uh, os llega y dice tengo todos estos datos, tengo todos estos distintos canales, quiero tener una estrategia real onicanal y vosotros veis que tiene potencial. Eh, uh -huh. ¿Cuál es realmente la respuesta a vuestra pregunta? ¿Para qué tener toda esa omnicanalidad? ¿Cuál es el objetivo? Pues cada empresa es un mundo, ¿vale? Cada e-commerce o cada... Eh, Sí, ya te digo, cada, eh, negocio. cada negocio es diferente, ¿vale? Hay datos más estándares que se pueden captar en el mundo digital o en el offline incluso, pero sí que cada empresa los usa de una forma distinta. Entonces, lo primero antes de empezar un proceso de omnicanalidad es entender qué datos tienen, qué datos están manejando, cómo los tienen estructurados y, sobre todo, cómo los están usando, ¿vale? Y a partir de aquí, viendo lo que estás haciendo, cómo podemos mejorar toda esta estrategia, cómo podemos ofrecerle al cliente, al usuario, una experiencia personalizada. ¿En qué punto de esa única fallan más habitualmente los clientes o cuál es el punto habitual a mejorar eh, en esos clientes habitualmente? De todo. <risa> claro, pero es que yo creo que, al general, eh, por regla general, las empresas suelen eh, usar diferentes eh, plataformas para diferentes, para cada diferente, eh, bueno, eh, o, eh, objetivo, ¿no? O para diferentes acciones que quieren tomar y llevar a cabo. Pues, por ejemplo, personalización, lo hacemos con esta. Email marketing, hacemos con esta otra. Eh, web push, lo hacemos con esta. Mensajes de texto, lo hacemos con esta otra. Bueno, al final, cada, cada plataforma se usa con una finalidad diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final el, eh, impacta de forma diferente y de incluso muchas veces errónea, ¿vale? Eh, la, la finalidad es, no es la correcta. Claro, al fin y al cabo la omnicanalidad es algo, es algo utópico. Es decir, omnicanalidad como tal, como dice la palabra, omnicanal, mm -hmm. es que estamos en cualquier contacto de un usuario con la marca, ocurra donde ocurra, puede ser offline, puede ser online, pero puede ocurrir en tu web o incluso podría ocurrir en en redes sociales. Entonces, ahí no lo puedes medir también eh, Por lo tanto, es muy complicado tener todos estos datos de cuando un usuario en concreto tiene un contacto con tu marca, ¿vale? Pero sí que dentro de todos los datos que podemos obtener, intentemos maximizarlos y aprovecharlos, ¿vale? uh -huh. Al final lo que se trata es, es que ya sea offline, online, le puedes dar una experiencia única al usuario, ¿vale? Y que el usuario se sienta totalmente como el centro de atención, ¿no? Y que diga, wow, esta gente se, me están tomando en serio, ¿no? Me están cuidando, uh -huh. me están tratando bien. Y esa es al final la finalidad, ¿no? De todo este, de esta omnicanalidad, que ya sea que entre por offline, por online, que al final totalmente. tenga una experiencia bastante buena y de, satisfactoria. De hecho, creo que lo dice por aquí Marcia. También importante que nos transmita su definición. Ah, mira, aquí tenemos el comentario, uh -huh. ¿vale? Eh, y sí, eh, tener una comunicación con el cliente y entender lo que usa en cada momento es que es clave. Si no entiendes esto, la vas a cagar. Eso es. Eso es. ¿Y cómo, cómo se optimiza adecuadamente? O sea, imaginaros que tenemos una, distintos canales, distintas herramientas, las la, la ponemos en armonía, empezamos a tener ese flujo de datos que lo, que lo entendemos y lo manejamos bien. ¿Y cómo hacemos un proceso realmente óptimo que, que nos dé una analítica que cada vez dé mejores resultados? Yo te diría que nosotros como personas lo podemos entender, pero si además usamos los datos con un buen sistema de inteligencia artificial y Big Data, pues también nos ayuda ya no solo a mejorar los procesos, sino también a entenderlos. Y creo que el entender algo es un paso previo importante antes de tomar acción. Entonces, si analizamos todos estos procesos, vemos dónde podemos estar perdiendo algo o qué está funcionando. A partir de ahí podemos empezar a crear una buena estrategia Decir, vale, pues este canal está fallando. ¿Por qué? ¿Qué, qué está fallando? Pues quizás no está comunicando bien con otro canal. Quizás eh, hay interacciones donde se rompe algo y eso perjudica la experiencia del cliente. Todo esto es algo importante que ya no solo a nivel operacional, sino a nivel estratégico hay que tener en cuenta. Y, y sí que es importante mezclar la parte estratégica, operacional y de análisis de datos. Uh -huh. eh, a, a, eh, pasando al temática, eh, muy buena, eh, Mary, bienvenida, eh, hablando de canales, eh, hace poco he estado en un congreso acerca de la transformación digital del canal retail, donde del, del efecto actual de transformación digital de la digitalización forzosa, estaban uh -huh. realmente avanzando a un paso gigante porque han dicho, han visto las orejas al lobo, han dicho... Hay que avanzar y hay que avanzar y hay que darle comodidad al usuario que pueda interactuar con los canales digitales dentro de la propia tienda, etcétera. Formas nuevas de pago, pero eh, ¿qué canales soy los que estáis viendo que están eh, haciendo lo mejor o más en tendencia positiva? Y después preguntar si hay algún canal que estáis viendo que esté un poco en, en caída. ¿Qué, qué, ¿Qué canales veis que están eh, mejorando mucho eh, su relación con el cliente y su tendencia dentro de ese uso? Yo te diría que esa pregunta ¿vale? eh, es un poco difícil de contestar en el sentido que cada sector, cada segmento, cada tienda, cada negocio, le funciona una cosa u otra. A día de hoy, por ejemplo, hay mucha gente que dice, eh, mis clientes me compran casi todos por móvil. El 90% me compra a través del móvil. Sin embargo, ayer tuvimos un cliente que el 95% le compra todavía a través del texto, ¿vale? del portátil o del ordenador común. Entonces, es muy difícil eh, saber cuál es el canal que funciona mejor o decir, esta es la, esta es la varita mágica, ¿no? ¡Pum! Y te la doy ya. Es difícil, ¿no? Por eso el análisis previo que decía Paul es muy importante, ¿no? Saber analizar cada cliente, cada sector, cuál es tu función, qué es lo que quiere, cuál es tu objetivo y hablar, ¿no? Hablar con la gente que trabaja dentro de la empresa porque... Eh, cuando esa, esa información, ese expertise que tienen, te lo, lo combinas con los datos, ¿vale? Y la inteligencia artificial eh, es cuando realmente va a hacer maravillas, ¿no? Y creo que ahí es donde sería difícil contestarte, ¿no? Y decirte, oye, pues este canal es el que está peor, este es el que está mejor. Creo que todo se puede mejorar, que es lo que yo diría, todo se podría mejorar. Y que los retos ya no están solo en la parte de conversión, que es la que tocamos nosotros. También hay retos en la parte de captación, que los costes de captación incrementan, pero muchísimos retos en logística. Totalmente. Que, que creo que ahí sí que se necesita mucho trabajo para mejorar la, la transparencia ¿no? en el proceso logístico. De hecho, por aquí tenemos a Ana de Capla que creo que, que, que lo hace muy bien. Sí. Y todo esto ayuda a tener una buena experiencia del cliente y a cabo transparencia incluso en materia de protección de datos, eh, es importante transmitir seguridad al usuario de que, bueno, con todos los datos que recibimos y todas las noticias que hay hoy en día, ¿no? De brecha de datos de tal, de Facebook, eh, darle la seguridad al usuario. Entonces, los retos están en todas las áreas. Eso. De hecho, Alberto, por ejemplo, que también está aquí, que nos manda, me acordaba, por el tema de, por ejemplo, las cookies, ¿no? Para seleccionar exactamente cuáles son los intereses de cada usuario. Y en base a sus intereses, bueno, pues lo impactamos a, eh, dos veces al año, una vez, o cada... Él se enfoca en esto, quiere información sobre esto. Bueno, pues dependiendo de todo eso, pues podemos tener una mejor usabilidad ¿no? de nuestra herramienta o de este canal o hacia el usuario. Te pregunta por aquí, David, eh, que si es lo mismo un canal que un dispositivo. Podría ser, pero no, no tiene por qué eso. Es. es decir, tú puedes entrar a mi web, que es un canal que yo tengo para venderte a ti, ¿vale? pero puedes entrarme desde un dispositivo móvil, como desde esto, desde una tablet, incluso desde un ordenador público. Entonces, si nosotros no sabemos quién eres tú, quién ha entrado desde distintos dispositivos, aquí podemos tener una pérdida de datos y lo que tú has navegado desde el ordenador del trabajo, cuando llegues a casa, si no lo podemos asociar, aquí estamos perdiendo información. Idealmente, cuando hablamos de unicanalidad al máximo, entendemos que si tú has navegado claro. en un sitio y cuando llegas a casa sabemos que has dejado la navegación en ese sitio, entonces queremos que la recuperes en casa desde exactamente el punto donde te has quedado. Es jodido, ¿eh? es muy complicado. No, pero bueno. no, no lo preguntaba. Ah, ¿lo ha dicho? No, no lo preguntaba. Ah, vale. Vale. Eh, que, que por cierto eh, sobre canales eh, eh, en Latinoamérica están como locos con el Whatsapp My Business eh, todo lo que tenga que ver con Facebook pero una preguntita que espero que me digáis que no eh, el email está muerto porque me lo han intentado matar en los últimos 20 años varias veces y yo lo uso todavía de una forma intensiva ¿ha muerto el email marketing? No, ni mucho menos, yo creo que nos hace bien el email marketing creo que es un canal muy desaprovechado pero. Creo que se ha hecho un mal uso de él y que gracias a ese mal uso, eh, digamos que se ha mal acostumbrado el usuario, ¿vale? Entonces, eh, es una herramienta súper potente cuando se usa bien. Sí. Sí, Sí. aparte de darle gracias a Raquel eh, por el... Por Hola, el... Raquel, <risa> Raquel otra crack. Compañera de Ana e incluso Andrés, eh, Que está ahí también con los paguitos. Que... Vamos a subir al escenario luego, Andrés, para que hables de, de los paguitos. Pues, pa pasa pasado pasa, Y entonces, eh, ¿algunos consejos que nos queréis compartir acerca de optimizar el email marketing? Sí, email marketing. ya no solo email, sino lo que sean comunicaciones con, el, con un usuario. Partiendo de que queremos que la experiencia de usuario sea óptima, y te diría que creo que estamos de acuerdo aquí, Paco y yo, el primero es personalización. Es decir, nada de mandarle un correo genérico a un usuario, porque es que no no, no no se va a sentir especial, le vas a recomendar contenido que ya no le interesa. Entonces hay que atinar muy bien a lo que le interesa a un usuario en concreto en ese momento. Para que el contenido que le estés mandando Le sea relevante Si tú le impactas con algo que no es de su interés Ahí lo estás perdiendo es. Luego la, eh, la hipersegmentación También es algo bastante interesante Vale sí. que, um, de, de. Y aquí es donde que, Creo que, que es importante Definir dos tipos de segmentación La primera es Cuando tú mandas una campaña de email marketing ¿A quién se la mando? Pues a hombres o mujeres o gente de esta edad, ¿por qué? En realidad tampoco creo que tiene tan bien. El, el, peor, el, peor, el peor caso de segmentación que creo que he visto en mi vida, en una tienda de, de online de relojes llegó una persona nueva que se encargó de segmentación y dijo, los relojes de hombres se, le, le se los mando por correo electrónico a los hombres y los relojes de mujer se los mando por correo electrónico a las mujeres. Un 80% de bajada de ventas al mes siguiente. Exacto, pero aquí claro. está. Tú por el hecho de ser hombre, compras solo ropa de hombre o quizás has comprado ropa para tu familia, y no solo ropa, sino otros elementos que no son para ti, pero estás navegando para comprar cosas para otra gente. Entonces, en ese momento, mi madre hasta hace poco, ahora ya no, <ríe> pero me compraba la ropa. Entonces, mi madre está navegando ropa de hombre. No significa que ella sea un hombre que quiera comprar siempre ropa de hombre, pero en ese momento lo sí. es que le interesa comprar eso. Tú tienes que adaptar tu web para que le sugiera ropa que le pueda interesar a ella en ese momento. Mm, es, decir, son... es muy importante tener este concepto. Y luego hay otro tema, otra variante de segmentación que es en base al estado del cliente. Es decir, que creo que incluso con Andrés Barreto el otro día lo, lo vi en LinkedIn, de recibir un mensaje de Black Friday de, aquí tienes un descuento de tu suscripción de tal, ya, pero es que yo ya estoy suscrito, yo estoy pagando ahora el doble. Me estás diciendo que a los nuevos les ofreces la mitad de precio. ¿Quedas fatal como marca cuando ofreces algo así a uno que ya es tu cliente? Ese. Entonces es importante que cuando tú ofreces un producto a un cliente o le mandas una oferta, que sea acorde al tipo de cliente que es. A un cliente que es leal quizás no tienes por qué ofrecerle descuentos porque ya te va a comprar pero un descuento sí que te sirve para lanzar una primera compra a un cliente que se ha registrado pero nunca te ha comprado, mm. ¿vale? Entonces hay que trabajar en una hipótesis a nivel de CRM decir, vale, ¿cómo impacto a cada segmento de bases de datos para llegar a un objetivo? Retención, mm. primera compra, segunda compra, etcétera. Eh, yo me he encontrado en, en mi, mi vida como consumidor, eh, me he encontrado en muchos casos de grandes empresas que fallan esos filtros y decir, mira, eh, como el que estáis comentando, si ya soy un cliente fidelizado, no me mandes una oferta de nuevo cliente porque cuanto menos me cabreo bastante con la marca. Sí, vale, pero... de, la, de los hábitos que tienen empresas gigantescas y que...? Yeah, y que se Entonces, claro, en una, en una empresa de, de, de gran tamaño, muchos clientes, eh, ¿cuál sería el, el método adecuado para empezar a, estab a establecer esos filtros? Eh, que atención al cliente recoja ese tipo de casos de gente que se queje y le llegue a marketing o le llegue a productos, le llegue a, a IT y le diga meterme este filtro, por favor, que nos ahorramos muchos disgustos con los clientes. ¿O cuál sería la forma de empezar a aplicar ese tipo de filtros? Bueno nosotros la verdad es que con retail rock estamos muy mal acostumbrados a las cosas como son porque tenemos una cuando se instala no retail rock en una página web nosotros somos capaces de que toda la información va a una data warehouse vale un almacén de datos y ese almacén de datos eh, nos hace virguería, ¿no? Incluso podemos saber la persona que se ha interesado por una categoría, matriz, RFM, eventos, suscriptores, bueno, millones de cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que el saber qué es lo que hace el usuario en tu página web, en tu tienda, en cualquier canal, es la clave, ¿vale? Una vez que sabes cuál es el propósito del cliente, en tu negocio, entonces ahí es donde lo puedes ayudar. Puedes saber dónde está fallando, dónde mejorar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo puedes cambiarlo. Entonces es interesante escuchar, por decirlo de alguna forma, a tu cliente y ver cuáles son sus necesidades. Y ojo que el escuchar ya no significa tú de forma activa estar escuchándolo, sino con muchos datos que puedes recoger. Puntos de fuga de la web, qué productos convierten más, cuáles convierten menos. Ya te da mucha materia para realizar tus propios estudios, hipótesis y testearlo. Y al fin y al cabo, cuando tienes datos, es cuando puedes valorar, sin necesidad de preguntar activamente al cliente, oye, ¿qué tal? Que no está mal, ¿eh? Tampoco. De vez en cuando preguntarle al cliente directamente lo que el estudio de ese tipo de datos cualitativos mucho más, es mucho más costoso. Sobre todo como las empresas que tú dices, ¿no? Empresas grandes, que esa gente sí que tiene muchísimos datos, ¿vale? Que es lo que pasa que eh, gran cantidad de gente o de empresas no saben qué hacer con esos datos. Mm. Y tenerlos almacenados ahí, puf, bueno, si no le das el uso apropiado, eh, bueno, pues tampoco te, te sirve de mucho. Mm. Yo creo que aquí ¿Pero es que en empresas de ese entiendo que en empresas de ese tamaño solo el plantear, empezar a utilizar algún filtro, intentar meter la inteligencia artificial a eso, tiene que ser un lío burocrático inmenso, pero luego aparte el tema de recursos humanos, de gente preparada para solucionar una papeleta sin no tiene que ser muy sencillo. O sea, eh, porque el, la inteligencia artificial de Retail Rocket, eh, ese algoritmo, la cajita negra que tenéis detrás de todo, tiene que estar muy bien trabajada, os sigo hace años, pero claro, encontrar profesionales que puedan eh, argumentar que esos datos luego tengan un, un, un aprovechamiento, eh, en la parte de recursos humanos no tiene que ser nada sencilla, entiendo. Sí, y ya no solo cuando defines el proyecto, sino cuando te inicias. El empezar uno de estos proyectos desde cero es verdaderamente jodido. Más que nada porque, aparte de que hay un tiempo de desarrollo importante, el tiempo de aprendizaje tiene tela. A más grande sea la tienda y más datos allá, pues más rápido va a ser el aprendizaje de un algoritmo, pero... ¿Cuánto, cuánto tiempo? seis meses? un año? ¿Año y medio? No, menos. Eh, depende mucho del caso. Si viene claro, no una tienda que tiene 200 pedidos al mes pues ahí el algoritmo tardará en aprender. También depende de la cantidad de productos que tenga, etcétera. La recurrencia de compra. Entonces, todo esto es algo que depende mucho de cada caso. Y es algo que se valora antes de empezar cualquier proyecto de personalización o de, o de retención. Pero al final esto al ser art inteligencia artificial con Big Data, cuanto más información tenga el algoritmo, rápido lo hará, más rápido hará esos cálculos, ¿vale? Para poder eh, asegurar que lo que te estás recomendando es lo adecuado. Exacto. Eh, ¿Y, cómo, y cómo, cómo aprovechamos y mejoramos el rendimiento de, de toda esa cantidad de información? Yo diría que al final, como decíamos antes, ¿no? Todo en la misma plataforma creo que es clave. Aquí creo que es eh, realmente muy importante, ¿no? Y eh, el poder compenetrarte... Como decía Paul, ¿no? bueno, pues ya sea en el pago, ya sea en el transporte, en el tema logístico, si le estás dando los tap desde la misma plataforma, le estás dando la personalización, pues va a ayudar muchísimo ¿no? al usuario. ¿no? Tanto la comunicación, a no ofrecerle dos veces la misma cosa, no a seguir detrás. A lo mejor ha comprado y le sigues mandando el carrito abandonado. Bueno, pues son hábitos que... Que no o sea, le está sacando partido, ¿no? Y al cabo lo es tener un segmento por usuario. Porque un usuario es único, tiene sus intereses clave, te compra con una frecuencia concreta, etc. Es muy jodido llegar a este punto, pero aún así, cuando tienes suficientes datos, sí que puedes afinar mucho más a nivel de usuario, hacer, digamos, la predicción de un usuario, lo que quiere y lo que crees que va a querer en un futuro. Y no solo depender de, pues, lo que quiere la otra gente. ¿Vale? Uh -huh. Aquí nos encontramos en en tipos de, de personalización que pueda haber. Y si me, me, si me dejáis entrar en, en un poco en el algoritmo, ¿cómo, cómo, cómo hace ese algoritmo para personalizar adecuadamente? Para cada, o sea, vale, hay mucho dato. Eh, necesita mucha información para que eso funcione pero cuál es la pequeña magia que, que hay entre medias para que ese algoritmo acabe de verdad eh, eh, dándole a la mejor personalización, que sabe que al final ha habido una compra, sabe que ha habido eh, un interés buscando eh, varias veces por un mismo producto, eh, uh -huh. pero entiendo que tiene que haber muchas variables por las que el algoritmo entienda que le, que le interesa a un cliente que no tiene por qué ser, solo, solo ser el momento venta ¿no? Sí, Eso no nos dejan contarlo, Emilio <risa> bueno, quizás ¿Qué hacemos más atención hoy. Te la estoy buscando aquí sí, el tema para compartirte luego. la pantalla. Eso es, eh, ahí va. Eh, sí, no, porque es que claro, eh, ¿qué entiende el algoritmo? Porque está bien hecho. Yo, yo creo que puede entender muchas cosas ¿sabes? desde que ha estado más tiempo que en otras ocasiones, que ha estado mirando un poco más... Eh, sí. Y, y luego, independientemente, pues, obviamente, la compra que debería ser el, el gran objetivo. E o sea, incluso más la compra, la, la retención o la fidelización, que al uh -huh. final el cliente vuelva. Eso, ¿eh? Totalmente, totalmente. Mira, si ¿sí puedes compartir la pantalla un momento, Emilio. Sí. Marchando, marchando una de compartir. Aquí tenemos la pirámide invertida que nos gusta a nosotros. Eh, cuando hablamos de personalización nos referimos a ofrecerle al usuario aquello que está buscando o que necesita. En nuestro caso, lo que está buscando, el interés que tiene. Pero la personalización puede ocurrir en otros niveles. Pero en el caso de e-commerce donde el producto es tangible, es algo que quieres vender, la primera capa de, de personalización es un filtro de contenido. Es decir, sabemos que tenemos un zapato rojo y vamos a recomendar otros zapatos rojos porque el que cliente, pues, entendemos que está buscando un zapato rojo. Aquí no se tiene en cuenta lo que busca el usuario, sino look, cómo es el producto y sus atributos, ¿vale? A más alto estemos en la pirámide, menos datos necesitamos. Pero si vamos bajando escalones, tenemos un filtro colaborativo que es aquel, fil, aquel análisis de datos de todo el volumen de tráfico que tú puedas tener en tu, en tu site. Por ejemplo, sabemos que por los, los productos más populares, los que se compran... En conjunto. Porque okay. otros usuarios cuando han comprado este también han comprado este, ¿vale? Exacto. ¿Vale? Eh, y luego, cuando tenemos suficientes datos de un usuario, aquí ya entramos a hacer una predicción de, vale, entendemos que este usuario se está moviendo por un rango de precios en concreto, que tiene predilección por una marca en concreto, o este tipo de productos, no solo estos, sino que por lo que está navegando y buscando ahora mismo lo que ha hecho en el pasado el algoritmo predice que en un futuro puede comprar otro tipo de producto. Vale. Entonces, es importante usar los tres y a más datos tengamos, profundizar muchísimo en el tema de la personalización. Exacto. Lo que hace sí. dentro del algoritmo para hacer esa predicción, Puf, no te lo podemos decir, pero, pero maravilla. <risa> me, Entonces, tengo apuntar, me tengo que apuntar con vosotros en privado para sacaros un poco de, de información. <risa> Vale, vale. ¿Y, y, a esa, a esa. ¿Y cómo llamaremos a ese, ahora, un par de más? Eh, para pa que te den más, más datos. <risa> y y, el, y el, el marketing de automatización, que era una de las cuatro claves más importantes con las que hemos empezado este directo, mm. ¿Qué, ¿qué clave, qué recomendación haríais para que se haga un buen marketing de automatización hoy día? Pues como dice la palabra, que sea automático. Eh, sí. eh, es increíble la de tiempo que se puede perder en hacer una estrategia de marketing automation. Y, en realidad, hay flujos que son claves. Un carrito abandonado. activa lo con un clic Ya está, no pierdas mucho más tiempo. Pero, aún así, sí que hay una estrategia detrás que un algoritmo te puede ayudar a hacer esta estrategia. Es decir, en base a cómo haya funcionado el primer envío un carrito abandonado, activa una secuencia con un segundo locatorio de carrito abandonado. O quizás ya no es necesario y te manda otro tipo, pero aunque en realidad sea un algoritmo, que entendiendo el punto en el que se encuentra el usuario, decida, pues mira, te mando este email. Pero sobre todo que sea automatizado, uh -huh. que sea el usuario que desencadene por una acción o una no acción ese escenario y tú como empresa puedas dedicarte a hacer otras cosas. El, también un punto extra que ayuda mucho es que en esa automatización vaya un toque de personalización. vale Y eso hará que, aunque tú lo tengas automatizado, ese ese email o esa acción va a ser diferente para Paul que para mí, el mensaje va a ser diferente para él que para mí. Entonces, eso también es algo eh, único. Sí, para ejemplificar, ¿eh? en el caso del carrito abandonado, um, las razones por las que te puedes, puedes abandonar a un carrito son muchas. Pero una de ellas, sobre todo en esas tiendas donde hay un abanico de productos enorme, es que no hay a encontrar el producto que estaba buscando, ¿no? Entonces... Cómo gestionamos esto? Pues primero mandemos un carrito abandonado a tiempo real, pero ofrezcamos alternativas personalizadas a este usuario que estaba buscando un televisor y se lo ha abandonado porque no lo tiene claro. Quizás que no ha encontrado el que estaba buscando, ¿no? Pues en ese mismo email presentemos ya las alternativas, que sí. se queda ahí, que, que regresa a nuestra web, que no se vaya a la competencia a seguir su búsqueda. Entonces aquí sí que lo perdemos. Y si encima ha entrado sí. a tu página web, en un anuncio que has pagado. Y no encontrado lo que quería, pues un poco rabiada. No, sí, sin duda. Y, y por cierto, el, el Cyber Monday fue ayer, Black Friday este pasado viernes. Eh, ¿qué, ¿Qué tendencias, qué, qué, qué, qué me podéis comentar sobre este Black Friday en cuanto a cosas bien hechas en que hayáis encontrado en algunos clientes, cosas que vosotros mismos hayáis aplicado y han sido un éxito? Eh, y aparte, vuestra sensación de este Black Friday, ¿cuál es vuestro punto de vista? Mira, las cosas bien hechas, creo que esto viene con una pregunta que hiciste antes eh, referente al email. En este Black Friday, los datos se han disparado, ¿vale? Como eh, suele pasar. <ríe> El Black Friday, la gente compra, navega, busca, compara precios. Eh, y es un momento óptimo para recoger muchísima información, ¿vale? Que si lo haces bien, luego te, te puedes enviar esos emails personalizado y en base a lo que uno haya comprado, haya estado mirando, se haya interesado, ¿vale? Entonces, ahora es donde viene esta buena, estas buenas acciones, ¿vale? Vienen ahora, a continuación. Entonces, eso es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros, desde aquí estamos trabajando mucho, ¿no? Que eh, lo hace diferente. No es solamente centrarte en el durante el Black Friday, sino... Después del, del Black Friday, incluso antes del Black Friday. Un Black Friday bien hecho o un Cyber Monday te soluciona la campaña de Navidad, incluso las rebajas del año siguiente. Eso. Porque tienes todos estos datos, pueden entrar los usuarios en flujos personalizados y automáticos y a partir de ahí nos aseguramos que vayan recibiendo impactos comerciales o incluso del in-nurturing y que no, si no te han comprado el Black Friday no pasa nada, pero ya tienes sus datos. Mm. Educales, y una vale compra en Navidad? Eso. Porque también van a comprar seguramente en Navidad. Así que asegúrate de que no solo te centras en lo que puede ser la semana de Black Friday, algunos un mes incluso han hecho, eh, pero sino ya mirando al futuro de todo lo que estoy recibiendo ahora a nivel de tráfico de datos, cómo los uso en un futuro. Porque los datos están ahí, pues aprovechalo. Eso. Estaríamos, eh, estaríamos hablando ya en vez de un, una semana de Black Friday, podríamos estar hablando casi de, del mes de Black Friday, supongo, ¿verdad? De, sí, pero también depende mucho de, del negocio, de la tienda, del segmento. Hay mucha gente que eh, octubre ha sido un mes muy bueno para muchas empresas. Se adelanta al Black Friday. Sí. Eh, también con esto de que no hay mercancía, que hay problemas ¿no? de, de logística, que si los containers no vienen de China, que tal y cual, bueno, pues también la gente quiere adelantar, ¿no? quiere tener stock. Y al final lo que dice Paul, ha sido ¿no? un mes entero, ¿no? al final es todo el mes de noviembre. De hecho, tenemos algunos clientes que no han hecho Black Friday, que sí que han aumentado sus ventas, pero sí que lo he visto flojito comparado con el año anterior este Black Friday. Algunos lo han petado las cosas como son uh -huh. pero porque también han hecho muy buena comunicación de oye pues haremos el black friday estos serán los descuentos que puedes esperar tal y cual y tantos... ¿Algún, algún algún nombre que nos pueda decir que lo haya hecho bien min eh, <risa> yo... <risa> cosmetics por ejemplo sí. Ah, pero es que, es que el otro es que esa gente no solo lo hace bien en black friday no, es, que es que lo hacen que... maravillosamente durante todo el año ¿eh? sí sí trabajamos bien Eso. el como dice Po, ¿no? los canales de informar, de avisar, de mostrarse, lo hacen, lo trabajan muy bien. Entonces, bueno, eh, luego los resultados también vienen. O sea, son sí. gente que está civilizando porque pone al usuario en el eje principal. Y esto se nota una barbaridad, Quizá no tanto a corto plazo, de hago una barbaridad en ads, que me entre mucho tráfico y los convierto con unos costes de adquisición altísimos. No, esto es que entre más orgánico, más... Amigable, pero a los usuarios les gusta. Al fin y al cabo, la de que recibimos cada uno, cada día, eh, se hace pesado. Pero cuando recibes a alguno que es así más genuino, más amigable, que te intenta aportar valor, no siempre vender, oye, pues se agradece. Y al final, ¿quién sale? De la marca. Entonces. Eh... Un Black Friday con, con claros ganadores, claros perdedores, no, vamos a, no, no voy a pedir los nombres, no, no os preocupéis, pero que, que sin duda es que veo que hay un constante cambio y evolución esto del comer, nunca, nunca se está parado y donde sin duda alguna uno de los pilares es la retención del usuario retención del cliente okay. porque al fin y al cabo no creo que solo de Black Friday y de Cyber Monday pueda, pueda vivir el comercio electrónico, yo entiendo que eh, debería ser un buen momento de decirle mira al cliente no me venga solo por precio, te voy a dar cosas que ni siquiera tú sabías que, sab que, que querías a través okay. del uso de esa inteligencia artificial, de ese algoritmo que manejáis, eh, te voy a dar eh, eh, servicios, te voy a atender en un postventa, te voy a retener pero ¿cómo es de importante realmente la retención, eh, tanto para el e-commerce como para cualquier tipo de industria? Bueno, pues aquí es donde lo que comentaba yo con Paul, no que antes de la charla te, estábamos teniendo aquí nuestro propio debate, <ríe> que digamos que la captación de clientes no eh, contra, lo, bueno, contra la, la retención, eh, ¿Cómo hacemos una buena retención? ¿Qué es más importante? ¿Una buena retención o captación de nuevos clientes? ¿no? Que es lo que venimos a decir. Captar clientes hoy en día es muy caro si nos compra una vez. ¿vale? Entonces, eh, lo que interesa es que esa, eh, esa empresa haga que ese cliente compre una segunda vez, una tercera. Es decir, en la retención para poder mantenerlo y disminuir el coste de adquisición inicialmente pagado está claro que la retención es mucho más barata que la captación y, y hay que tenerlo en cuenta no se puede dejar de lado la captación ni mucho menos porque la adquisición de clientes es importante pero tampoco te olvides de la retención mm. porque ahí es donde no vas a ganar dinero pero sí que vas a, a rentabilizar toda la estrategia Eso, ¿eh? Y, al final, buscar un equilibrio que sea, bueno, pues, al final favorable para la empresa, ¿no? Es decir, pues, adquirir tantos nuevos clientes, pero trabajar también en la, en la retención de todos los que tenemos ya o la mitad. Es decir, aquí es la empresa la que debe tomar la decisión y decidir, bueno, pues, no, solamente quiero traer 3 millones de usuarios todos los meses, bueno, pues, ahí, Depende, ¿no? También de, de cómo funcione ¿no? cada, cada negocio, pero eh, lo importante es encontrar un balance, ¿no? Que sea justo y que sea interesante. Y otra cosa muy importante que nunca nos cansaremos de decir es no dependas solo de descuentos para fidelizar. Totalmente. Porque es que te metes en un fregado tú solo que estás pinchando márgenes y si asocian tu marca con una marca que solo ofrece descuentos a la que quites los descuentos porque ves que tu margen se está perdiendo, vas a perder los clientes. Me parece una cagada enorme que se hace aún mucho a uh -huh. nivel de descuentos. Y, uh, Nos, es que... Nosotros trabajamos mucho eso que tú decías, ¿no? los unique selling points, ¿vale? las cosas únicas que puede aportarle a un cliente. Eso es muy importante ¿no? y decirle, eh, dar esa información al cliente, comunicarle, ayudarle. Oye, que si necesita soporte, bueno, tiene soporte. Que si el envío... Eh, cuando llega cierto, eh, cierta cantidad de dinero el envío es gratuito, bueno, pues el envío es gratuito. Bueno, Esos pequeños detalles son los que tienes que hacerlo poderoso para atraer a los clientes, ¿no? Como dice Paul, descuento del tirón y toma, un 10%, un 15%, o 5 euros en tu próxima compra. Compra ya y te hace, porque eso al final eh, eh, no funciona. ¿vale? Que te compren la primera vez con un descuento, está bien. Asegúrate que la experiencia del usuario es buena que recibe la información de cuándo le va a recibir, el, cuándo le va a llegar el pedido, que haya un buen packaging, que esté cuidado, mm. que haya un buen servicio postventa, que si luego lo quieres vender más, que sea una forma personalizada, pues, pues y aquí, porque nos, eh, nos involucra, nosotros tenemos eh, algoritmos predictivos. Es decir, que sé que me has comprado esto, pues sabemos que en unas semanas me vas a comprar lo otro. Mm. no Y de esta forma, si le ofreces algo al cliente que puede necesitar en un futuro, o se lo recuerdas, es mucho más afina a comprarte que no decir, Puf, ya me estáis empatando con cosas que no me interesan. Te he comprado una vez, pero es que lo que me estás contando ahora no me interesa, entonces me voy. ¿Vale? To todos estos pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta. Eso es. Eh. Y lo que decíamos, que cada contacto del usuario con la marca sea óptimo. Mm. Y que si hay uno malo, que la gestión sea buena y eficiente. Mm -hmm. Y, y eso es como se maneja a nivel de cult cultura empresarial interna, porque eh, al final, todo esto, todos estos mecanismos, todas estas herramientas eh, tienen que ser utilizados por personas que tienen que entender que la retención es muy, muy o tanto más importante que la propia captación, que tienen que entender que, que, que realmente, cambiando un poco su filosofía de trabajo, van a tener grandes beneficios para la empresa. Pero claro, hay mucha, hay posiblemente bastante inmovilismo. Uh -huh. eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se convence a nivel interno de decir, mira, este es un camino? que te puede aportar muchos beneficios. Uf. Eso también es, es diferente también para cada uno, ¿no? Es, es difícil decir sacar la varita mágica y decir oye <risa> esto es la solución. Si sí, hay como tres pilares dentro de una empresa, uno es el marketing operacional, es decir, voy a mandar a un Newsletter, voy a hacer esto, una campaña, tal y cual, ¿vale? La ejecutas y ya está. Luego hay un pilar que son los datos que tienes que analizar. ¿vale? Y a partir de aquí puedes hacer estrategias pues, de segmentación avanzada, etcétera. Pero luego sí que hay un pilar estratégico, que aquí hay empresas que son más reticentes a aplicarlo, donde el objetivo ya no es mandar un email que esté segmentado, sino es el objetivo, ¿cuál es? Aumentar el lifetime de un usuario, eh, aumentar el, el, la retención, eh, la satisfacción de mis usuarios en distintos canales, la omnicanalidad... Todo esto ya es algo más estratégico. Y sí que hay empresas que aún no están predispuestas a afrontar esos retos. Porque son muchos retos, no es fácil. Es un trabajazo que hay detrás que hay que... Pero hay que hacerlo. Cada empresa está en un momento de su roadmap, cada empresa está en una fase diferente... Eh, y cada cosa va... Eh, bueno, le da una importancia a una cosa antes que a otra, ¿no? Entonces, bueno... Eh, y es lícito, ¿eh? es lícito que claro. una empresa tenga otras prioridades Pero bueno, a veces parece ser que se olvidan de detalles importantes En nuestro caso es el tema de la retención, pero también puede ser de tener logísticas que son malísimas totalmente ¿Cómo puedes sobrevivir en 2021? Tienes gente que está entregando en dos horas Si estás entregando en cinco días tienes un problemón o la comunicación en esa misma logística también es fundamental. Que si hay un retraso porque cierran por COVID, comunícaselo a tu cliente, ¿no? Que el, llevas tres días con retraso, dijiste que iba a llegar la mercancía el lunes y estamos a viernes y todavía no el cliente no tiene información, ¿no? Bueno, pues, muy importante. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje del mercado todavía anda con, con ese tipo de fallos? Porque creo que eh, eh, hoy día pueden no sobrevivir mucho, ¿no? Pues... Yo o sea, diría lo que... ¿Os lo, encon lo encontréis habitualmente? Se están... Bueno, sí te los encuentras, ¿vale? Te los encuentras y... Si sí es cierto que cada uno tiene una forma diferente de trabajar o es lo que decimos, al final el usuario, desde nuestro punto de vista, debe de ser el objetivo, ¿no? El foco. Pero muchas veces a lo mejor el empresario dice, no, lo primero es eh, las ventas, la venta, por ponerte un ejemplo, a toda costa. Entonces, descuentos, publicidad para aumentar las ventas. Sí, la mejor. Y lo cual es la mejor forma de matar los márgenes y al final a medio plazo acabar sí. quebrando la empresa. Pero a corto plazo a ellos lo que más les le, le vale. Y siempre piensan, bueno, da igual, el año que viene será otro objetivo. El año que viene el, el mercado estará diferente. El año que viene a lo mejor tenemos más stock. ¿Vale? Pero ahora mismo, entonces, muchas veces no hay esa visión a medio largo plazo. Sí, de, de hecho muchas veces en las primeras reuniones con clientes para ver la estrategia ya nos damos cuenta de cuál puede ser el problema. Si es que no están predispuestos a cambiar las cosas, es que quizás no tienen conocimiento de todo lo que se pueda hacer o hay otros que sí que quieren cambiar, que quieren hacerlo bien simplemente no tienen recursos. Mm. Y, y tenemos que ir por distintos lados. Primero hay una fase importante de educación, creo yo. De decir Esto es lo que estás haciendo, pero quizás podrías hacerlo mejor y, y explicarle al cliente, pues mira, esta es tu tienda, está en esta situación, estás haciendo esto, se podría cambiar por tal, tal, tal. Si nos dice que no, oye, pues... Te lo hemos explicado, te lo hemos intentado contar. Esto es de decisión. Y esa educación llega con un mensaje a cada usuario. Cada empresa tiene su tono, usa sus palabras, su lenguaje. Y eso también es muy importante, ¿no? El darle personalidad a, a la empresa, ¿no? Que la empresa coja esa personalidad y pueda transmitir, ¿no? Al usuario. Y, y os he preguntado sobre el Black Friday y el Cyber Monday. Pero eh, todo lo que estamos hablando, o sea, el mercado de la inteligencia artificial está avanzando de una forma increíble, eh, eh, no, nuevos retos para el paradigma de navegación como el meta eh, de Facebook, que a corto plazo no me creo nada, ¿no? eh, que si los e-commerce eh, están luchando por ganar su mercado gracias a haber tenido esa oportunidad tu, durante el confinamiento, el bueno. retail que quiere, que quiere a su vez eh, responder y está respondiendo de una forma bastante bien equilibrada y sabia y aprovechando las oportunidades que se le ha puesto por delante, pero como veis todos estos cambios todas estas tendencias de cara aquí al presente próximo que está cambiando que estáis recomendando que ocurran o que hagan vuestros clientes ¿Y, por, y, y qué es lo que en el corto plazo estáis viendo hacia ay mira si te me habéis caído hola hola de nuevo había un fallo técnico se ha ido no sé <ríe> Nah, pues, pues lo que os estaba preguntando es, eh, eh, de cara aquí al futuro, eh, que estamos en un entorno muy cambiante, ¿recomendaciones que hagáis tanto a vuestros clientes como al mercado? Eh, ¿Qué tendencias van a cambiar, van a evolucionar? ¿A qué hay que estar, estar atentos? Hablamos de retención, de inteligencia artificial, unicanalidad, pero ¿cuáles serían las tendencias de aquí al corto plazo en el futuro? User-centric creo que es, es clave, O sea, el... Pon el usuario en el foco de todo lo que vayas a hacer. Y si lo logras, todo lo demás irá bien. Uh -huh. Mídelo. Por supuesto, no puedes decir, vale, voy a invertir mucho en la experiencia de usuario, pero luego esto te está costando el margen y no estás ganando dinero. También es una cagada a nivel de empresa, pero si lo haces con cabeza y no es tan caro hacer una estrategia de retención y fidelización eh, a largo plazo te va a ir muy bien. Muy uh -huh. bien. Pero es eso. Y Sí. Pero entiendo, para mí que de verdad que es una palabra más fácil de decir que de hacer. A nivel práctico, ¿qué es exactamente poner al usuario en el centro? Hombre, yo creo que es entender quién es el usuario que tienes lo primero. Qué es lo que hace, qué es lo que necesita y cómo puedes ayudarlo. No es, a lo mejor un, para una empresa simplemente el tener stock y ponerle lo que necesita, es él, él lo único que necesita. Él quiere este producto, lo compra y basta. Entonces, tenle disponibilidad de ese producto. Por ponerte un ejemplo, hay otro que necesita que, bueno, que cuando llamen, que él necesita un customer service, una atención al cliente bueno. Bueno, pues, como dice Paul, pon al cliente y entiende cuáles son las necesidades de tu cliente, ¿no? Y cómo puedes mejorar que esa experiencia que necesita esto, que necesita lo otro, que puedes ayudarlo de esta forma o de la otra. Y al final eso es lo que va a hacer y lo que va a generar que el usuario esté contento, que vuelva y que se crea ahí una, eh, un cliente leal, ¿no? Que, a, que nosotros llamamos. Imagínate que tienes mucho stock de zapatos, de deporte. Es que tengo mucho stock. Voy a mandar un email a toda mi base de datos porque tengo mucho stock de, pues, eso, de zapatos de deporte y que todo el mundo se coma la promoción de los zapatos de deporte. Yo, que te compré zapatos de deporte la semana pasada... No quiero que me impactes con esto. Aquí me estás perdiendo, me estás comunicando algo, me estás haciendo perder el tiempo a mí, mandándome un mensaje que ni funifa ni fa. Entonces, esto es muy fácil de hacerlo. Eh, simplemente hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la estrategia. ¿Qué quiere recibir un usuario en cada momento? Y cómo yo, de forma activa, puedo ofrecérselo. No empujes al usuario, deja que sea el usuario que venga a ti. Y, y, y creo que es clave. Y no es tan costoso A ver, si ya, ya hemos dicho eh, que la omnicanalidad y la fidelización a niveles extremos es utópica. Pero se puede trabajar. Y cuesta muy poco. Hay cosas muy avanzadas. Pues mira, quiero que cuando el usuario pase cerca de una tienda física, se le mande un SMS. Vale, pues bueno, abre la cartera y paga, ¿no? Porque la tecnología para hacer esto es caro. Pero a nivel online, no debería ser tan caro. Es más falta de actitud, diría yo, que... Que falta de recursos. O incluso conocimientos en algunos casos. Conocimiento también. ¿Cómo se soluciona eso del conocimiento? ¿Algún, ¿Alguna fuente que recomendéis? ¿Algún blog? ¿Curso? ¿Libro? Los poemas de Emilio. <risa> eso estemos muy, muy atentos. A los que nos estáis escuchando en el directo, si queréis hacernos alguna, alguna pregunta. Eh, eh, estamos a tiempo de responderla en directo y, y a vosotros ya porque nos queda poco para ir terminando eh, que, el, que le, a los que nos estén escuchando, eh, que se estén preguntando sobre la herramienta de rey del Rocket ¿cómo le, que, ¿cómo le animaríais a que os contacten y, y que al fin y al cabo saquen el mejor provecho de, de la herramienta? Vale eh, vamos a mostraros un momentito una... Eh, una, una diapositiva, un segundito. Y creo que. Ahí. Es que se me ha perdido antes. Tiene ahí. Aquí, ¿no? Sí. Pero bueno. Al final lo, lo interesante aquí es eh, ser capaces de llevar, bueno, pues lo que viene siendo tu. No se ve, no se ve. No, da igual, no te preocupes. Lo decimos de palabra y ya está. Ahora es vale, que no dime. Eh, eh, lo que nosotros queremos transmitir es que eh, teniendo una misma plataforma, ¿vale? Se puede tener, eh, se puede llevar de un marketing situacional, ¿no? Como llamamos nosotros, ¿vale? Bastante sencillo. Ahora sí lo puedes ver. Ya puede compartir la pantalla. Voy, voy, voy, voy, voy. Eh. Que al final esto es lo, que, lo más básico, ¿no? De un, por ponerlo así, ¿no? De, de lo más básico... A un marketing estratégico, ¿vale? Que eso es lo que podemos ofrecer con, eh, con Retail Rocket, ¿no? Podemos darte una visión 360 eh, de todo, ¿vale? Empezar desde, desde el inicio, desde lo más básico y llegar hasta algo muy muy elaborado donde cada usuario va a tener su propia estrategia y donde va a ser capaz de, a través de diferentes canales, comunicar... El mensaje correcto. Desde recomendaciones son site dinámicas eh, que muestran el contenido que le interesa a un usuario a nivel de producto o a nivel de contenido. A toda la secuencia de email, de web push, de sms, para que un usuario reciba impactos personalizados acorde a lo que necesita. Eso es. Y creo que esto es lo más importante. El objetivo al final es retener clientes. Exacto. Y no clients, no party. Pero bueno, no, no puedes dejar de la otro, otra eh, otra bueno actividades no otro tipo de eh, opciones que te van a permitir a ti bueno pues generar dinero o generar mejor usabilidad de tu producto de tu canal online de tu entonces todas las actividades conjuntas es lo que van a hacer tu empresa tu negocio tu tienda potente. Exacto. Vale. Entonces, bueno, con Retail Rock es lo que podemos ofrecer, ¿no? Pues unirlas todas y que, bueno, pegarle ahí un cohetazo, ¿no? Y que lleguemos a, a la luna. No, y, que, y que os den una oportunidad de conoceros porque puede ser realmente muy, muy productivo. Eh, sí. Formas de, eh, Francisco Paul, formas de conectaros en LinkedIn, redes sociales, correo, web. ¿Cómo os gustaría que os conectasen quienes os estén escuchando en la tarde de hoy? Como quieran. Como quieran. Somos, estamos abiertos a cualquier, eh, ya sea LinkedIn, correo electrónico, eh, o que te manden un mensaje. O que ti, te mande un mensaje a ti, o de todas formas, por LinkedIn, en el propio evento estamos ahí. Pueden hacer clic eh, los que están en YouTube. No sé si tú incluso puedes dejar enlaces, Emilio. Sí, sí. De hecho, eh, dentro de, una, de unas horas voy a dejar eh, todos los temas que hemos tocado, URLs vuestras, para que, para que os contacten, todo. Genial. Sí, pero bueno, yo creo que LinkedIn es la mejor parte porque ahí también vamos interactuando, publicando cosas de estrategias, cosas que funcionan, que no funcionan, opiniones. Y que el que esté interesado que nos contacte sin ningún tipo de interés, bueno, de, compromiso. de compromiso y que nos digan, bueno, pues nosotros vamos a personalizarle, ¿no? Incluso eh, lo que vamos a hablar con ellos, nos vamos a adaptar a su propia página web, le vamos a decir dónde están eh, sus puntos débiles, sus puntos fuertes dónde podemos mejorar, qué podemos hacer por ello, vale. Entonces, cada conversación es diferente, ¿no? Y única. Exacto. Con lo bueno. cual, los que nos estáis, los que nos estáis escuchando, eh, tanto en directo como en como Redifusión, eh, comentaros: animaros a conocer tanto a Francis como a Paul eh, y escribirles. Eh, en LinkedIn eh, lo tenemos sencillo pero como también nos estáis escuchando desde Facebook, desde YouTube, desde Twitch y desde Twitter, eh, os dejaré enlaces para que podáis conectarles, para que podáis eh, ir directamente a la web de Retail Rocket y conocer la herramienta. Y, y tras lo que hemos comentado, yo creo que, eh, también os pregunto, creo que inteligencia artificial lo va a cambiar todo, independientemente de una buena gestión de, de retención del cliente como la máxima para, para tener la rentabilidad y usar adecuadamente las herramientas de automatización en marketing y que la unicanalidad sea, sea real, serían los puntos principales que hemos tratado en la tarde de hoy. Algo que me esté dejando que no queráis, antes de que cerremos el live, que no queráis que, que nos vayamos sin, sin comentar. Yo creo que lo resumimos resumido muy bien, sí. Emilio. Lo único eh, que eh, se te olvida es que te agradecemos tu tiempo, <risa> eh, la oportunidad, evidentemente, y, nada, darte las gracias una vez más por tu compromiso con nosotros y que, nada, eres un crack. <risa> Para a, que todo el, a vosotros. todo el que está aquí, ¿eh? que sepa que Emilio es un crack, un fenómeno. <risa> pues a vosotros, de hecho, eh, eh, muchas gracias por los comentarios. Mira, vamos a sobreimpresionar el, el okay. mail de, el que nos deja de Dalicia. De eh, gracias Paul, gracias eh, eh, Fernando, Fernando. <risa> Francisco, Francisco, ¿verdad? Francisco, yo no, es que, es que, y a mí, a mí que me llaman Enrique que me lo podéis hacer si queréis bueno. Entonces, muchas gracias Francisco y gracias Paul, gracias a todo el equipo de, de Retail Rocket que tengo muy buenos amigos dentro de, de la oficina y que sin duda que no todo, no toda la vida acaba en el Black Friday, que hay ahora una campaña de Navidad que, que seguro que podéis ayudar a, a esos nuevos clientes a aprovechar. Y espero veros de nuevo eh, ya el año que viene con nuevas tendencias y nuevos contenidos para compartir aquí en este directo. Seguro que Antes sí. Antes del año que viene nos tienes otra vez dando guerra, ya verás. Pues, Francisco, eh, Paul, muchísimas gracias. Eh, saludos a todo el equipo de, de Retail Rocket y a vosotros que estáis en audiencia, animaros y escribir a, al correo que tenemos eh, sobreimpresionado en este momento. Y, por supuesto, nos vemos en el próximo directo. Saludos. Venga, muchas gracias Chao.